Los militares para escuelas y hospitales. Bueno, la Asamblea de Insumisión a las Guerras de Iruña hemos convocado esta manifestación aquí hoy con motivo de la celebración de la Cumbre en Madrid, de la OTAN. ...porque bajo nuestro punto de vista es eh, un acto equivocado... ...un acto que solo va a traer, que solo va a alimentar... ...por lo que nos cuentan que ahí se va a proponer... ...pues la, la escalada militarista y belicista en Ucrania... ...y a nosotros eso nos parece un desastre... ...nos parece que hay que salir a la calle a, a manifestar nuestro, nuestro rechazo. Básicamente lo que pensamos es que en este momento... Igual que los compañeros y las compañeras antimilitaristas ucranianos lo que debe hacerse es iniciar un periodo de distensión. La Unión Europea o los agentes de los gobiernos occidentales, la Comisión Europea, en todo caso lo que tendría que ser es eh, posicionarse activamente en una mesa de negociación. Cada día que pasa que, que no se negocia es un día perdido, es un día de destrucción y de muerte. Eh, los ambos gobiernos el ucraniano y el ruso han reconocido que van a acabar negociando, o sea que esta guerra no se puede acabar de otra manera, con la aniquilación del enemigo, entonces por una parte hay que negociar, por otra parte hay que dejar la propaganda de guerra, hay que dejar la rusofobia y decriminalizar a, a, a, a la minoría rusa en Ucrania, que, que, que son 12 millones de personas de 42, y hay que reconocer el derecho a la gestión de conciencia en Ucrania, que no está reconocido solo parcialmente, con motivos religiosos, y bueno, darle una oportunidad a que esto se solucione de otra manera.